Y vecinos de Hurlingham, este fin de semana se jugó la fecha 4 de la Liga de Fútbol Infantil de Hurlingham y estuvimos pasando por algunas canchas donde los chicos se divirtieron jugando. Espero que les guste, como siempre decimos, la hora de Hurlingham junto a los vecinos de Hurlingham, que ande todo muy bien. Un placer, nos reciben muy bien y además muy lindo, el, muy lindo el club. Muy buenas tardes, su nombre maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, sí, Domingo San Miguel. ¿Hace cuántos años usted acá en el club? Y más o menos cuarenta y pico de... 45 años seguro. D digamos digamos que, su, que el club es como su casa. Exactamente, sí, sí. Fui uno de los fundadores cuando tenía 17 años, calculo. Mirá. Empecé como técnico y bueno, después me dediqué a ser delegado y después ahora como presidente del club. Está bien, está bien. Bueno, estamos disfrutando una jornada con Santa Leonor. Arrancó el campeonato. ¿Cómo, cómo arrancó un poco estudiante? Digamos que bien, no digamos 100% perfecto, pero bien, bien, bien, con muy buenas expectativas para este año, así que tratar de lograr algún campeonato con las categorías y a la vez jugarnos a pleno en la Copa. Ustedes siempre son eh, en, en la Liga de Hurlingham, andan siempre muy bien, todos los años tienen gan, ganan categorías o ganan, ganan Copas, la verdad que eso está muy bueno, y por qué yo siempre te pregunto, por qué siempre la Liga de Hurlingham? ¿qué tiene la Liga de Hurlingham? Y primero, porque te digo la verdad, eh, Neto y Sango, eh, recién ahora, este año, están tratando de armar una pequeña liga, ¿viste? Ah. Y otra, que es cerca, eh, los clubes nos quedan cómodos, y es, es competitiva, que es la que me interesa. Mm. Es muy buena, muy, muy competitiva. Mucha de... cantidad de chicos, ¿viste? Sí, sí, sí. Cada, sé cada año más clubes. Sí, cada año más clubes, seguro, y ojalá que le vaya bien, ¿viste? A todos. Sí. Porque es un bien por las criaturas, ¿no? Porque lo sacás de la calle, lo tenés acá adentro, sí. y a ellos les, les entusiasma todo esto, ¿viste? Llegamos al club, vemos pileta, vemos allá, todo, todo lo que está allá atrás también pertenece al club. ¿Qué otras actividades, además de fútbol infantil, eh, ustedes le dan a los chicos o la gente del barrio? Y acá tenés de todo un poquito: hockey, básquet, handball, eh, colegio secundario. Eh, después, bueno, en talleres hay un montón. No me acuerdo para decirte, pero en talleres sí, hay como 10 vale. diez, diez, diez talleres en toda la semana, ¿viste? Sí. después hay zumba, un poquito de todo. Un poquito de un, todo. Sí, un pupurrito de todo. Así <risa> ¿Y, que... la, y, el, y la relación del vecino con, con el club, ¿cómo, cómo es? Eh, bueno bueno, bueno. Sí, sí, sí, desde que hicieron esto... Son participativos los vecinos, sí, vienen. Sí, sí, sí. Desde sí. que hicieron este predio por intermedio de la municipalidad y que nos lo mandan los profes para ayudarnos, bien, están muy contentos. Porque encima los jubilados también, porque... Eh, ellos hacen todos los trámites acá, les traen la gente del ANSES, ¿entendés? Hacen los DNI, vacunan a los chicos, así que tenemos una buena colaboración de parte de la municipalidad, te digo la verdad. Eso es, es importantísimo para nosotros, porque sin ellos, sí. viste hoy cómo está la situación, no, no hubiese estado. Y durante el verano esa pileta llena, ¿no? Mi sí, imaginar. sí, sí. No sé, 400 chicos diarios. ¿Qué hacen en Colonia? colonia y después eh, también los entretienen, hacen un poquito de deporte, están todo el día metidos acá adentro Está bien. y para la gente grande también hay pileta de 7 a 21 horas Bueno, muchas gracias en serio por la nota, todo lo mejor para ustedes y bueno, que tengan un gran año como, como siempre y es un placer venir acá a acercarnos cada tanto porque nos queda un poco lejos sí. pero bueno, venimos y la verdad que la pasamos muy bien, muchas gracias Bueno, te agradezco, te agradezco que han venido y que siempre están con nosotros y bueno, saludos a tu hijo. Dale, que de todo muy bien. Dale, hijo. Gracias. Dale gracias. Bueno, llegamos acá a Escuelita San Damián. Nosotros habíamos venido el primer día que ustedes estaban acá y la verdad que no puedo creer todo lo que, lo que hicieron y cómo quedó. Muy buenas tardes, ¿tu nombre? La verdad que sí, muy, muy, muy buenas tardes, Sebastián, mi nombre. Acá estamos a cargo del de Club Escuelita. Está entre bien. todos los compañeros, ló, lógicamente, ¿no? entre todos los amigos. Está bien. Bueno, la verdad que felicitaciones y bueno, contanos un poco cómo, cómo hicieron todo esto, cómo lo lograron. Bueno, muchísimas gracias ante todo y gracias por estar acá, están invitados, saben ustedes, cuando quieran. Y la verdad que con esfuerzo, trabajo, sacrificio y sobre todo las cosas, eh, lo que siempre hablamos con los muchachos, ¿no? Con mucho amor. Viste, y hay que tener amor para, para levantar el este barrio, para darle, para darle vida a esto, ¿viste? Con ayuda de, de, la, de los papás que tienen a colaborar de los técnicos que tienen la mano de los muchachos de la paisanada, el amigo Rito, el amigo Ramón, Jorge, Cristóbal, todos los muchachos que, que nos vienen a dar una mano y que, que sueñan como nosotros también, ¿no? Y que, que tienen las mismas ganas de, de nosotros de llevar el, el club adelante. Ahí va, el barrio también acompañando. Y el barrio como siempre, acompañando, nuestro barrio es, este es un barrio futbolero al 100%, así que acompaña a y estamos todos felices de, de tener nuestro propio lugar, ¿no? Más bien. Bueno, es, es, es cancha de tierra. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué se hizo? ¿Hay baños? ¿Hay duchas? y estamos con los baños, los bufés, eh, eh, los, los baños, los vestuarios. Los baños tienen dos duchas cada, cada vestuario, digamos, tiene eh, dos duchas. Así que tiene los baños instalados de adentro. Los baños seguirán haciendo acá para el, para el público. Esto, mientras tanto, es el provisorio, ¿no? Y, y después estamos construyendo lo que es el bufé. Ahora ahí estamos metiéndole al bufé. Eh, levantando, con ganas, y con ganas de, de meterle rápido para tener nuestro lugar en, en las condiciones que queremos. Le metemos ánimo y, y vida a full, ¿viste? Así mm. que, eh, así estamos, estamos bien. Está bien. <risa> estamos bien. Y también con, con, con ayuda de Juan, ¿no? Sí, la verdad que el intendente, una mano bárbara, bueno, él fue el, que, el, el actor principal, no digamos, que, que nos cedió el terreno y que él, lógicamente, nos da una mano como le da a todos los clubes, siempre hablamos y decimos lo mismo, gracias a Dios tenemos un intendente que, que nos da una mano a todos los clubes del barrio, ¿viste? Así que... Siempre con nosotros, con todos los clubes y a full. ¿Ahora hace poquito que les dio Juan? No, nos prometió el la cancha de pista, así que una novedad y una noticia muy importante para nosotros, vamos ahora a meterle ubicación y a meterle mano y seguramente el año que viene nos dijo que nos iba a hacer la pista, ¿viste? así que mm. ojalá Dios quiera. Y le dio un papel también, nos dio, ¿ese nos papel dio, es? Nos dio el reconocimiento municipal, con ah, ese mirá. papel nosotros ya nos reconocen en la Municipalidad como club de fútbol y ahora nosotros estamos iniciando lo que es la personalidad jurídica para tener todos los papeles en orden y tener el club como corresponde, con los papeles que corresponden y las cosas en su lugar como, como se debe. Muy bien, muy bien. porque ¿cuántos chicos ah, eh, tiene Tenemos, tenemos alrededor 120 chicos, eh, hoy ya metimos lo que es el fútbol de verano también, que están las federación la categorías de, terano, de terano, fútbol femenino, ahora estamos jugando es el futsal, también nos estamos preparando lo que es el año que viene, ya que año, es algo que, <tose> que <el mundo tose> por lo menos todo todo está haciendo, que todos los clubes están haciendo. nosotros queremos quedar ahí, afuera y, y, y hey, ser partícipe de eso hey, también, hey, así que el año que viene hey, vamos a arrancar con eso también. Tenemos varias actividades, hay pick hay vole también los días sábado, hey, los días domingo venimos full, la gente acompaña full. Yo siempre digo que el vecino de Burlingame no conoce o no quiere conocer. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la zona de acá de Pueta Rizo y el Chasque, que esto es un pedazo de tierra que correspondía a Radio Mitre, y bueno, nos cedió por intermedio el intendente, como te dije hoy, sí. este lugarcito para que nosotros tengamos el sueño de poder cumplir nuestro sueño de tener el, la cancha y el club propio, ¿no? Así que estamos en Pueta Rizo y el Chasque. Donde termina Pueta Rizo, lo que era Radio Mitre, ahí estamos. Bueno, el año pasado, el tema futbolístico, eh, bueno, lo terminaron genial. Sí, terminamos eh, con... ¿Cómo, ¿Cómo arrancaron este año? Y este año arrancamos con la misma gana que el año pasado, ¿no? con ganas de pelear bien arriba, pero por supuesto hay que tener en cuenta que nosotros vivimos ocupados, hoy en día nosotros vivimos los sábados a partir de las 7 de la mañana estamos acá, ya armamos una jornada lo ¿no? es? que es, después si tenemos que ir nos vamos, pero eh, estamos muy ocupados lo que es la cabeza en arrancar como club. Lo, obviamente los lo futbolísticos no lo queremos descuidar, pero obvio hay una prioridad que es el terreno que oh, llevará oh, adelante esto, entonces oh, por ahí es, lo tenemos como un segundo paso el tema de, de, de, de la competencia, pero tenemos así. la gana y vamos, vamos, vamos a dar hasta donde ande. llegamos pero no estamos enfocados como el año pasado que el año pasado dijimos vamos por todo y así fue está bien, bueno muchas gracias por la nota y bueno no todo bueno. lo mejor y bueno que salga una linda jornada con el camino bueno muchas gracias a ustedes por estar siempre y obvio están invitados las puertas del club están abiertas cuando, cuando quieran, muchas Dale. gracias saludos a toda la gente muchas gracias, gracias a sí. seguimos acá en el club escuelita y ya estamos con la gente que hizo todo esto que construyó el, el club digamos, eh, muy buenas tardes su nombre? hola mi nombre es Cristóbal Bien, mirando, mirando para Dale. allá. <risa> eh, bueno, eh, contanos un poco cómo, cómo llegó esta propuesta de, de hacer todo lo que hicieron y qué hicieron. Bueno, acá los muchachos nos propusimos, nosotros somos de la comunidad paraguaya, acá del barrio San Damián, entre los muchachos, viste, de acá, los pibes de acá, bueno, agarraron, nos propusieron de, de hacer el club. Hmm. Eh, nosotros, en realidad, nuestra práctica, nuestro deporte es el vole, el piqui vole, ah. y bueno, y arreglamos... Pues, en, como de, en ayudarnos entre todos, ellos nos brindaban un espacio para hacer la cancha nuestra y ayudarnos a ellos para que puedan empezar el fútbol ah, infantil está, para bueno. Los chicos, ¿sí? está bueno. Esa fue es la idea. Contanos un poco eso del y volley, ¿cómo es? El piqui-voley se juega igual que el vóley, pero no claro, se usa las manos. Solamente se usa la cabeza, los pies, cualquier parte del cuerpo sin usar las manos. mira Es un deporte tradicional que usamos nosotros los paraguas. <risa> está bien. Está después, bien. después, bueno, jugamos muchos al gol y, bueno, también al fútbol, ¿no? Pero, bueno, y ahí arrancamos en comunidad entre todos. bueno Vamos, por ejemplo, a hacer la base acá, lo que ustedes están viendo acá de este lado, a la derecha. Y, bueno, de a poco, a fuerza de pulmón, todos los ¿Cuánto sábados ¿Cuántos días ya van? Y creo que con esto van 29 semanas, bien. porque trabajamos todos los sábados. Ah. Todos los sábados arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y bueno nos propusieron primero que teníamos que terminar lo que es el vestuario los baños viste para que los chicos puedan empezar a jugar claro. y bueno de ahí le dimos masa con eso y para además, que yo siempre digo que un club de, de un club de barrio le da, le da vida al barrio obvio también. que sí sí seguro sí seguro sí, sí. que sí Ajá. y bueno aparte viste es para contener un poquito más a los chicos sacarlo de la calle vos viste cómo es ahora viste tan Bien. lleno de pibe hay un entusiasmo general tanto de los chicos como de los padres también no claro ¿Y usted hace cuántos años es de acá del barrio? Y Yo tengo 48 años y hace 47 años que estoy acá. Mirá. Y estoy desde el año 79 acá en William Morris. Sí. O sea que prácticamente me crié acá y viste, conozco... Soy de la zona, ¿no? Del barrio. ¿Y, y escuelita o la asocia? A mí me da lo mismo Para mí eh, no, no influye en nada Está Es lo bien. mismo para mí Lo importante es que los chicos tengan un lugar viste, Donde recrearse Y, ¿Y sacar de la casa y ayudar Que sí. me parece que es lo más importante Después lo otro Perfecto. Es, no es nada Claro. Además queda todo para los chicos y Sí, en realidad es eso Sí. El objetivo es eso, que quede claro. para los chicos bueno, muchísimas gracias no, por la nota no, dale, y bueno, todo lo mejor dale, para ustedes Muchas gracias para ustedes chicos por venir y ver, y para que la gente vea lo que estamos haciendo ahora. Exacto Dale, exacto, te agradezco, idea, dale, dale, Que ande todo feliz muy bien Paco, dale, dale, dale, gracias por, lo, por los clubes, estamos acá en Plaza Urquiza, que está jugando con Malvinas Y bueno, estamos con gente de Malvinas, muy muy buena, muy buenos días, muy buenas tardes Hola, nombre? Eh, Manuel, eh, Doros, me conocen todos, soy el delegado de Malvinas Bueno, acá una buena jornada con la gente de Urquiza ¿Cómo, cómo arrancaron un poco el, el año? ¿Cómo anda el club? Y bueno, el club dentro de todo en lo deportivo, más o menos, o sea, tratando de, de enseñar a los chicos del barrio más que nada lo que es el fútbol y bueno, compartir, eh, bueno, una gran familia como es el Club Malvinas, ¿no? Y, y así hacerse amigos de varios clubes de la zona. más bien. ¿Dónde queda el Club Malvinas para la gente que no conoce? Eh, el Club malvina queda en Villa Tesey, manuela La Pedraza y Niza. Está bien. ¿Y qué, qué, qué, qué tiene, además de cancha de tierra? ¿qué, qué eh, bueno, sí, obviamente, cancha de tierra, eh, hay una pista que está en etapa de reforma, en conjunto con la Sociedad de Fomento de, de La Juanita, Ahí va. y bueno, por ahora hay folclore oh. y, y seguramente habrá otras actividades en el momento que hagamos la pista y tenga a la pista. Más ah, bien, más bien. Y bueno, eh, esto de que, de que haya más clubes participando en la Liga de Fútbol Infantil de Burlingame, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? No, está bueno integre, que se integren todo lo de la zona de Hurlingham. Eh, sé que también hay clubes que, de otros municipios, ¿no? que, jugando acá en la zona de Hurlingham. Bueno, mientras sea para bien de los chicos y que los chicos no estén en la calle, me parece muy bien. Ustedes volvieron el, el año pasado, digamos, acá a la liga de Hurlingham. ¿Cómo, ¿Cómo los trataron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, sí. Eh, no, o sea, yo notaba cuando nos fuimos de, eh, ah. por falta de, no sé si de jugadores o chicos, pero bueno, se pasaron a la liga de Morón. Bueno, ahí tuvimos buena y mala, ¿no? eh, como en todos lados. Eh, allá nos recibieron muy bien también y acá bueno en la, en la Elifur también nos recibieron muy bien, la gente muy copada, jugamos semifinales de copa, eh, no ah, se dio, pero bueno, eh, a seguir luchando, no todo para, para el bien de los chicos de, del barrio. Y, y bueno, está muy buena la liga, está, ahora está más linda, eh, más competitiva, eh, a pesar de que estamos en la zona 2. Mm. bueno, pero de a poquito nos vamos a ir acomodando Están en la zona 2 porque este año se hizo la zona la zona C ¿Eso quiere decir que hay más clubes y más chicos de Urlingan participando? ¿Está bueno o no? No, sí, o, obviamente siempre y cuando se sumen chicos de club o sea, de, de barrio mm. eh, que bueno, que estén en la zona, mucho mejor para, para el traslado de lo mismo, ¿no? Porque si no, ir viajando mucho, muchas veces es muy complicado por el tema de los chicos claro. eh, Así que bueno eh, que sea para bien de los chicos de acá de Urlingan que, que, que puedan competir, ¿no? muchas ligas competitivas y que, que esta liga está muchos, hace muchos años y que hacer a chicos que, que por ahí deportivamente no son muy competitivos mm. y hacer una zona que sea acorde para claro. cada o sea para cada chico claro. no, no, no desmereciendo la calidad de sí, fútbol sí, de sí, cada sí, chico sí. pero eh, a medida que vayan pasando los, los años ellos también podrán estar en la en la zona 2 en la zona 1 claro. en la que tal sea cual. tal cual todo con bueno, trabajo. bueno muchas gracias y bueno todo lo mejor para ustedes no, este muchas. año Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por la nota y saludos a toda la gente de Malvinas. Seguimos acá en la jornada de plaza con Malvinas, estamos ahora con gente de plaza. Muy buenas tardes y bueno, felicitaciones por el, por el club. ¿Tu nombre? Gracias. Pablo, Pablo Coronel. Eh, bueno, vinimos acá y la verdad que estamos viendo cosas buenas, como que están haciendo un, un tejido, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo la reja perimetral, ah, ahí como para que no golpeen a la, a la gente que está en la tribuna. De a poquito vamos mejorando el club, arreglamos el paredón que lo habían dañado. La idea primordial de este año es... Si Dios quiere, ¿no? Y juntamos dinero que está medio complicado, es hacer el paredón de, de bloque o de ladrillo perimetral a la vía, ¿no? A la vía, uh -huh. del lado de la vía. Del lado de la vía, exactamente. Está bien. Así que bueno, estamos, estamos en conjunto laburando con los chicos de Futsal, con el fútbol de adulto, fútbol infantil y bueno, eh, nada, organizada, or, organizativamente estamos muy bien. Un por montón suerte, de actividad. Sí, sí, sí, por suerte sí. Y bueno, y, y mejorar el club, las instalaciones y todo y demás, sí. que para los chicos, para los grandes, para todo, ¿no? Para todo el barrio. Para el que no sabe dónde queda el club. Eh, queda en la calle Cabanela 30-32 entre Achala y Maestro Argentino. Está bien, está bien. Bueno, eh, el tema del futsal pegó mucho acá sí, en Hurlingham sí, y, y uno de los clubes, dicen que lo, uno de los mejores clubes es Plaza Urquiza, así que felicitaciones. Sí. Bueno, gracias. Sí, no, se armaron bien los chicos, lo están manejando ellos. Eh, y desarmaron linda categoría muy competitivo. El otro día fuimos a jugar y ganaron tres categorías de cuatro y bien, bien, bien, bien, muy lindo, muy lindo, li, lindo, lindo el futsal. Se juega bien al fútbol y está bien organizada la liga. No, no sé cómo será acá la de Burlingame, dice que también está muy bien organizada, pero, pero bueno, eh, nada, bien, por suerte. ¿Vos sos del barrio? Soy del barrio, sí, de toda la vida de acá, de Urquiza. Y... O sea que Urquiza vendría a ser tu, tu casa. Digamos. Claro, sí seguro sí. Sí vivimos acá en los Cerrillos, ahora vivo en Río Colorado. Y <risa> siempre acá en el radio de, de lo que es el club y la Camorri, ¿no? Te hago una consulta, ¿vos jugaste acá en el club? Eh, no. No, ah. no, no, no llegamos, no porque el club tiene 15 años más o menos yo ya era. Juego con los, para los veteranos. Este año no juego ah, porque bueno. me operé. Ah. No pude jugar, pero jugamos para los veteranos. Yo soy categoría veterano, mayor de 40. Y así, bueno, y lo, y lo próximo, digamos, para, para el club de mejoras es eso, ¿no? Ter que terminar, hablando. terminar, eh, bueno, ahora no sé si, ahora bueno, el baño de mujeres lo estamos terminando, pusimos cerámica, hicimos la mesada, nos queda terminar el tema de las puertitas de, de los inodoros, terminar eh, un poco de la cerámica y bueno, ya estaría habilitado, eh, eh, ya eh, terminado ya el baño de las mujeres, después seguiríamos con el de, de hombres. Y bueno, y, y el, lo que te dije, el, el cerco perimetral es el, el, el muro perimetral Que, que es lo, lo, lo, el objetivo que nos planteamos este año en conjunto, todo el club Tema, fu tema futbolístico con el tema de fútbol infantil, como anda? Estamos bastante bien, por eso te digo, organizativamente nos organizamos a lo que fuimos el año pasado Que fue, fue, no, estuvimos, no estuvimos a la altura y, y este año armamos toda la categoría Tenemos las categorías chiquitas nuestras, están muy bien armadas Nos falta un poquito con la categoría 06, 08, nos falta reforzar un poquito más, pero después las otras tan competitivas van a pelear de arriba. Vamos, sí. aspiramos a, a tratar de pelear un, uno de los ascensos. Bueno, y la, te hago la última, esto de, de que haya más chicos jugando en, en la liga, que se haga otra zona. No, me parece para bárbaro, que los chicos... Juguen. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ya cuando lo sacas al pibe de la calle y lo metes a un club, le das una contención, vas practicando un deporte, lo haces competir, lo, lo haces... Eh, lo, lo incluís, ¿no? Socialmente también. Es bárbaro, es bárbaro. Tendría que, tendría que haber también un tema de, de ayuda escolar, ¿no? Y, y sí, estaría bueno, estaría bueno. Nosotros acá viene el anexo, vienen a hacer ed educación física. Ah, mira eh, eh, Nosotros le prestamos al colegio de acá, el anexo 3 creo que, no me acuerdo, me acuerdo en este momento. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, pero está, eh, sí, es, son cosas que, bueno, que, que, que podemos ir haciéndolo, como, una, como decís vos, un apoyo escolar, otro tipo de actividad que podríamos hacer que, que, que no sea pura y exclusivamente del fútbol también. Sí, a las sí. instalaciones, ¿viste? y para bueno chica claro, barrio. Claro, no. también. El tema patín. que Todo, sí, sí, sí, sí, estaría bueno, pero bueno, ¿viste? No, no llegó la claro. propuesta todavía claro. ni nada. Está bien, está bien. No, no, yo no, cero patín, <risa> cero, claro. patín, cero claro, patín. cero patín <risa> nosotros. Claro. Así Seguro. que bueno. Bueno, muchas gracias no, por la gracias nota y todo lo mejor Dale, para ustedes. Gracias, hijo. Dale, gracias viejo. Dale, que ande todo gracias. muy bien. Gracias. Bueno, llegamos acá al club 12 de octubre, estamos... ...por todas las canchas de fútbol infantil... ...y bueno, la verdad que siempre es un placer venir... ...nos atienden muy bien... ...muy buenas tardes, ¿tu nombre? ¿Qué tal, buenas tardes, Adrián? Está bien... ...bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación... Siempre, ...siempre que venimos... ...y bueno, ¿cómo, ¿cómo andan un poco? No, primero no, gracias a vos por, por hacer esto... Eh, ...no, estamos acá tratando de, de hacer la mejor posible... ...siempre para los chicos, ¿no? Luchando todos los días... Todo esto para los chicos, como siempre, nosotros trabajamos hacer eso, que ellos se diviertan y copitan a la vez, ¿no? Es algo. Claro. Hacer algo lógico eso también. Y así que.. No, nada, nada más que eso. ¿no? Mucho Trae. más. Eh, más que eso no podemos hacer. ¿Dónde.? A ver. Para dale, para dale, para. Dale, dale, dale. Bueno, eh, la verdad que, bueno, contanos un poco cómo, cómo arrancaron. Eh. No, por ahora venimos bien. Tres fechas que venimos bien, categorías todas peleando por suerte. En general, si venimos bien, venimos eh, la idea de este año es, es poner terminar lo más arriba posible. El año pasado, por porquito no se lo y bueno, este año trataremos de, de ver si podemos ascender, que es la idea de todos, ¿no? que, que ascender y poder competir con los, con los de arriba. no ¿A dónde, ¿A dónde estamos? ¿Dónde queda situado el club? Eh, el club queda en Villa T6, partido de Burlingame, no eh, acá en la calle Wasman, 250 creo, no me acuerdo bien el número, mm. ¿Está eh, en el medio de los monoblogs? Sí, sí, sí, justo está entre medio de los barrios de Italia y barrio Tepán, el barrio que está acá atrás, y cerca de los edificios que se ve por Vergara. Sí. Entrando por Vergara estaba Bonorino, y el semáforo de Bonorino, más conocido. ¿Cómo? Y viniendo por adentro, Jufre sí. la calle más principal, claro. digamos, que es la que... ¿Cómo, ¿Cómo es la relación de, de los vecinos con el club? No, bien, son todos chicos. Es más, la mayoría de los vecinos acá vienen al club porque son chicos, eh, los padres los traen a los chicos acá y chicos que han jugado acá, o familia de, que, de, de los chicos, así que no, por suerte, bien, bien. ¿Qué es el 12 de octubre para vos? No, todo, todo, me crié acá. ¿Vos Desde... jugaste también? Sí, sí, sí, sí yo me crié acá a los 5 años y después estaba, por suerte, y era, bueno, con los chicos. Y acá el muchacho va a jugar, me parece. Y sí, ¿no? obvio, obvio, <risa> él no puede faltar, ya está, el más grande juega, ahora faltaría que juegue él nomás, sí, sí, sí, siempre, la familia siempre. Está bien. Siempre. Está bien, está bien. Bueno, y algunas refacciones que, que van a hacer en el club o, que, o este año, ¿cómo viene un poco? Eh, sí, no, siempre de a poco ayudando, trataremos de agarrar los alambrados, siempre haciendo algo con, con lo poquito que se puede, siempre ayudando. Sí. Así Vamos a tratar siempre, arreglar el club de la mejor manera. La Vuelta Olímpica, una vuelta por todos los clubes. Salimos, paseamos, damos una vuelta, entramos, charlamos, les preguntamos cómo andan, ellos nos cuentan, luego hacemos un resumen y vos lo escuchás. No te olvides, de lunes a viernes a las 21 horas, en la hora de Radio Web. Y las pasiones también tienen lugar en la radio. Deport Flash, tres resúmenes diarios de lunes a viernes, con la información más completa del mundo del deporte. Lo más relevante de cada jornada, solo por La Hora Deportes.